¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Crash of Cast. Bueno, chicos, hace una semana puse en Facebook una publicación donde os pedí que me hicierais memes, los que vosotros quisierais. Vale, tenemos aquí el primero que dice: Hacer aparecer objetos defensivos al jugador que tiene poca vida. Hacerle aparecer armas para que siga fallando lo pendejo y muera. Vale, vamos a ver el siguiente. Cuando el men que tiene el transformable. Ya agarró una última corona, madre mía, esa es mi cara, joder qué insoportable que es el transformable, ese soy yo 100% chicos, esa es mi cara, cuando entras en el modo escaramuza y no hay mini tanques ni transformables, por fin, paz interior, este es bueno también eh chicos, este junto con el anterior de momento está muy bien, cuando estás en estadio empieza el crash ball y te toca hacer equipo con el jugador que estaba intentando matarte vaya vaya cuando ya tocó el timbre pero el profe ya había llegado al aula ojo que este es buenísimo chicos cuando eres el que más coronas tienes y ahí sale la, la foto de Jurassic Park esto es real cuando tienes tantas coronas la gente te persigue va por ti intenta matarte pero a muerte soy el vehículo más irritante y difícil de matar lo soy y aparece el barco y después el mini tanque. Bueno, no sabría qué decirte exactamente porque el transformable es una jodienda, pero una jodienda buena. Cuando traes uno de vida y tienes un poder de salud y todos quieren matarte. No es momento de pensar, es momento de correr. Si sí, la verdad chicos es que cuando estáis a nada de vida y os sale la salud, hay a veces que os están persiguiendo porque dicen, uy, a este le queda poca vida, voy a matarlo. Y no sabéis si soltarla, no soltarla, no sabéis qué hacer. Yo personalmente esperaría un poco si nos van a pillar y lo soltaría después. Cuando en tu salón tus compas tienen épicos, pero tú tienes un legendario. Soy el más perrón de aquí. Cuando por fin consigues 100 gemas para la máquina legendaria y no te toca el que tú quisiste. No saben cuánto he sacrificado. Cuando todo se parte en la madre mientras que tú piensas que es Minecraft. Cuando por fin consigues el coche de velocidad 2.0, han pasado 84 años. Esto es real, ¿eh, chicos? Esto es una verdad como una casa de grandes. Yo, chicos, ya sabéis que lo tengo. Los que estáis empezando a hacerlo, hacerlo o morir en el intento. Ser primer puesto en escaramuza. Y aparece transformable. Y se lo lleva. Cuando te unes a una partida con el transformable y está tu amigo con el mismo Nuestra batalla será legendaria Uf, Nunca he visto dos transformables ¿Luchar entre ellos? Pero sí que tiene que ser legendario chicos Es el reto final Es el reto suicida Sí que es un poco suicida Vale chicos, esto es otro de los cometidos de Crash of Cars. Ya sabéis que se necesitan 100 coronas para tener esta insignia del Chuck de este coche, de este primer coche de Crash of Cars y... joder joder cuando eres el coronado de la partida y te alcanza un cañón de riel pero eras el coche de energía no mames, casi me cago del susto ya sabéis que el coche de energía os recupera con el cañón riel la vida pero siempre que veis el cañón riel, decidme que no os cagáis un poco esta es la llave de mi corazón Aquí guardo lo que más me importa: Crash of Cards. bueno eh, chicos. Buen meme. Buen meme. La verdad es que de aquí se pueden sacar buenos memes. Cuando vas a pelear con el que tiene más coronas, pero resulta que es el transformable. Obviamente, enfrentado a tipos así. Por favor, sácame de aquí. <ríe> Ay, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Cuando estás distraído y chocas con un barril. Pero recuerdas que traes el barreminas Sustos que dan gusto <risa> ¡Qué bueno, qué bueno Elegir un carro poderoso para desmadrar a todo el mundo Ser el que más coronas tiene Ser perseguido por todos hasta la muerte Pff, Mil coronas, chavales Creo que lo soñé el otro día Y que no me va a pasar en la vida Cuando tu primo se queja porque no le sale una legendaria Pero tú llevas más sin conseguir ninguna legendaria Tú llevas aquí tres días, yo llevo aquí tres años. Tres años no, porque el juego tiene dos, pero vamos, como si llevas dos años jugando y no te sale. ¡Pasa! Cuando estás jugando intentas conseguir más de 100 coronas en una partida. Yo no me doy por vencido. Cuando te sale tu primer legendaria, pero no era la que querías. buas. Te aprovechas de los bugs para conseguir coronas. No, no, no, no, no. Bueno, sí. El men que abre máquinas para obtener gemas con las maximizadas. Hombre de negocios. Cuando estás jugando en el volcán y de repente empieza a caer meteoritos. Vámonos a la verga, wey. A la verga. A verga, wey. Cuando David Cato 01 te enseña cómo conseguir los coches ocultos y gemas en Clash of Cars. Esta información vale millones. Yo creo que sí. Cuando antes matabas zombies y ahora destruyes autos. Un gran cambio. Se ha reinsertado en la vida el camión. Tú, todo meco, jodiendo con el barco pirata. Ah, pero cuando te matan con el barco pirata. Cuando eres destruido y llevas más de 100 coronas. Hoy perdí más de lo que puedes imaginar. Pero ves que las coronas que soltaste al morir aún siguen en el lugar donde te destruyeron. Pero si no es tiempo de lamentos. Esto pasa, eh, chicos, os matan Os volvéis a meter en la partida Y cuando volvéis al sitio donde os matan Yo voy directamente Como norma general, yo voy a donde me han matado Porque a veces, por X razones No cogen las coronas Y no van a ser las coronas que llevaba antes Pero van a ser unas coronas Vale, chicos, unas 10, 20 Las que sean Bueno, y este es el último meme que hemos visto por aquí No sé si me habré dejado alguno Lo habremos visto todos hay alguno que otro que me ha gustado mucho sobre todo los que hemos dicho al principio ese de paz interior también estaba muy bien hemos visto muchos que me han encantado chicos espero hacerlo otra vez más adelante espero que os guste también os digo que esto no lo voy a hacer si no os gusta si no veo que dejáis muchos likes que comentéis abajo cuál, has, cuál, cuál meme os ha gustado más entonces necesito ver reacciones vosotros vale chicos y entonces yo haré uno muy pronto eh, eh, podría daros voy a hacer unas cosas voy a decir por ejemplo si llegan en una semana a en una semana chicos 7 días una semana llega a 100 likes y visualizaciones visualizaciones voy a poner de visualizaciones unas 2000 en una semana os prometo que os traigo en la siguiente semana otro de memes vale chicos esto no lo he hecho nunca, voy a hacerlo ahora. Me comprometo a que si dejáis 100 likes, 2000 visualizaciones más o menos, que compartáis el vídeo y tal, para que lo vea más gente. Os traigo otra MM si os ha gustado, ¿vale, chicos? Entonces, reventar el like, ya lo sabéis, como siempre. Y me despido, chicos, espero que nos veamos pronto. Adiós.